con aquello. Bueno, puede que se pague. Puede. ¡Puede! Yo sabía. Yo sabía que mi papá sabía algo. Más bien ¿no, nos tomamos un traguito. Eh? Estamos exagerando. Mire. La momi... Eh, perdón, Mercedes de esta. Para ahí dormía en algún baño. Uy, Uy papá. Pues bueno. ¡Ese es, es mi hijo! Venga para acá. Este a ver si nos quita este guacha. Doble. Esa. Usted es muy chillo. Mami, ¿qué le pasa a mi papá? Porque se puso así? Ay, yo no sé, hija. Pero en verdad que ella me está preocup preocupando. ¿Será que mi papá le hizo algo a la abuela? Mami, tú sabes que en el fondo ellos no se quieren nada más se puso súper nervioso cuando mi hermano lo nombró. No sé, yo no sé, yo no sé. Ay, Diosito. Yo siempre te pido por esa relación de Hugo con mi mamá. Y ahora pasa esto. Ya me está preocupando, en serio. Yo nunca pensé que Hugo se fuera a vengar de mi mamá. Es que ustedes no saben. Cuando Hugo fue a pedirle la mano a mis papás, estaba parado frente al edificio. Y o sea, mi mamá lo bañó con agua helada. No, no no me molestes, en serio. Siéntate acá. A ver, hija. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué le pasó a la abuela? Cuéntanos qué es lo que sabes. Luis Eduardo Córdoba, usted está estudiando Derecho. solucioname este caso. Ay, Hugo. Seriedad, por favor. Dinos qué hiciste con mi mamá. ¿Qué hiciste con ella? ¿Dónde está? Para nadie es un secreto que yo a la momia no la, bueno, a la mamá de mi mujer, yo no la quiero. Y mucho menos desde que me hizo lo que me hizo cuando yo fui a pedir la mano de... Ella no es mi persona favorita. Pero de ahí a que yo le haga daño, ni riesgo. Ese muerto no lo cargo yo. Papi. Papi. ¡Papi! Ah, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a Lucho? Mucho, ¿qué estás haciendo? Está viendo si la abuela está en el techo, eso no tiene sentido. ¡Oh! ¿Y ahora yo qué hago para, para tranquilizar a estas viejas? ¿Será que les digo la verdad? Papi, ¿me vas a contar qué pasó? Sí, no, te voy a contar. Pero primero ir al baño. Papi. Eh, sí mi amor. ¿Qué tienes ahí? Eh. Uh -huh. A mi abuela los setenta le llegaron y en familia una pieza le arreglamos una familia diferente según. Todo de tragos, la abuela se perdió ¿Dónde está la abuela?